Y Snaret recordó, evocó eh, una serie de videos que están reunidos en una playlist en YouTube que se llama la playlist Quiero Aprender a Hacerte Shuvá, que la empecé hace algo más de dos años, más que por el corona, por la desconexión de mis hijas menores, de alguna manera. Y a eso se sumó la historia del corona y demás, y me empecé a plantear... Eh, ¿Qué faltaba en mi Teshuvá? ¿Qué que tengo que corregir? ¿Por qué parte de lo que yo creo que es hacer Teshuvá tengo que hacer Teshuvá? Y desde ese momento eso sigue presente en mí y de algún modo este fragmento que empieza ahora de nuestro encuentro va a formar parte de esa serie que se llama Quiero aprender a hacer Teshuvá porque este es mi momento emocionado de hacer Teshuvá por alguien todos ustedes habréis visto en la invitación para este encuentro, puse haremos justicia con Rabí Oshua y vamos a hacer ahora justicia con Rabí Oshua porque cuando uno dice algo que sabe que otro dijo antes y no lo dice en nombre de quien lo dijo está robando lo que el otro dijo y cuando uno cita, pero cita de modo equivocado, ok, está robando de modo inocente, pero sigue robando. Y eso hay que enmendarlo de algún modo. Esta parte de la anécdota seguramente todos ustedes la conocen, la conté no hace mucho tiempo, hace unos meses, un día que me di cuenta, hace por lo menos 30 años, que cada vez que enseñando hablo de libertad y hablo de la palabra Gerut, el máximo nivel de libertad, tal como lo tengo explicado en el libro de Sabiel también y como lo estudiamos juntos en su taller, etcétera. Cito ese momento en la y Itro en que Moshe viene con las tablas del pacto y las presenta y la Torah dice Humijtaba a Elohim, Harut al Y la escritura de Elohim está Harut grabado sobre las piedras. Esa palabra Harut está escrito exactamente igual que como escribimos la palabra Gerut, que es el máximo nivel de libertad. Como 30 años de corrido, cada vez que digo aquí, que llego a este punto, Digo que en ese punto de la Torá, Rashi, el mayor exégeta de la literalidad de la Torá, es el que dice que no lo llames a esto Harut, grabado, sino Gerut, porque precisamente es la ley divina la que te da libertad. Nadie puede ser realmente libre si no tiene Torá, si no tiene conocimiento de la ley divina. La verdadera libertad se gana con el conocimiento que te permite saber qué y cómo, hacia dónde y cuál es tu responsabilidad. Lo que pasa es que Rashi no dijo eso. Rashi no dijo nada parecido a eso. Y hace unos meses le quise mostrar esto a alguien, creo que era mi padre, en la casa de mis padres, un Shabbat comentando, y abrí el Jumash, abrí la Torah y dije vamos a ubicar a este Rashi y de pronto veo que Rashi no dijo nada parecido a eso. Esta es la primera parte de la sorpresa, porque yo estaba seguro de que esto lo leí. También estaba seguro de que lo leí, lo estudié en Rashi, pero parece que no. Busqué largamente. La otra parte de la sorpresa, o el sesgo cognitivo que de pronto me uso a mí mismo para alertarnos a todos. Hay una parte de la Mishnah muy especial, se llama Pirkei Avot, los capítulos de nuestros ancestros no es verdaderamente parte integral de la, la Mishnah, en realidad fue compuesto por separado, y, está, y, y básicamente consiste en cuestiones que son mayormente morales, o, o prompts, o puntos de partida a reflexiones morales. Es el mayor acento, ética y moral. a Avot es algo que amo personalmente, y es enormemente dulce, y, y tengo el hábito de... Ojearlo con frecuencia Y de extraer de ahí muchas enseñanzas Y por alguna razón Nunca me saltó a los ojos Del modo en que me saltó En este último par de días En que estaba buscando a Rabi Yoshua Ben Levy. Y me acordaba que Rabi Yoshua Ben Levy Dice algo en el capítulo sexto De Pirkei Abot Y he aquí lo que dice Rabi Yoshua Ben Levy, En el capítulo sexto De Pirkei Abot Y estamos haciendo justicia y estoy aprovechando a pedir disculpas a Rabbi Yoshua Ben Leiby, porque no fue de mala fe que le robé lo que él dijo durante tantos años, me fascina lo que él dijo, me parece maravilloso. Es de los puntos fundamentales de mi propia Torah lo que él dijo. Y siempre lo atribuí erróneamente a Rabbi Shlomo Yitzhaqi, conocido como Rashi. Dijo Rabbi Yoshua Ben Leiby, Está escrito en la Torá de Jalújotma Elohim Celohimema y las tablas acción de Elohim son de amistad y la escritura amistad de Elohim es escritura de Elohim Harut al Halujot, grabado sobre las piedras y dice entonces Rabbi Yeshúa ben Levi Altikra Harut el Harut no lo llames no lo leas Harut grabado, sino Gerut libertad. Porque no tienes a nadie, no puedes encontrar a alguien que sea verdaderamente Ben Jorín, que sea verdaderamente libre, y no sea alguien que se ocupa en Talmud Torah. Talmud Torah no es meramente Torah, es el estudio de Torah, es la investigación en Torah, es la búsqueda dentro de la Torah, es el ansia de conocimiento en la Torah. Y acá estamos diciendo Torah. Esto lo digo yo, no Yoshua Ben Leidy, pero Torah en un sentido mucho más amplio que, que el que hacía falta en los tiempos de Yoshua Ben Leidy. Y creo que puedo confiar en que él estaría de acuerdo conmigo o estará de acuerdo conmigo si llega a enterarse de lo que estamos diciendo. Y ahora vamos a, enseguida vamos a contar por qué también eso puede llegar a pasar justo con él. Él dice... Solamente en el estudio de la ley divina, en ese estudio que me lleva a encontrar ese punto de conexión entre lo divino que hay en mí y lo divino en que soy, ahí es donde me puedo encontrar la libertad. Y esa libertad está plasmada en las leyes básicas que gobiernan a toda la creación, que están en esas dos tablas, en esas dos tablas del pacto, en las que está la palabra de Elohim está Harut, pero al estar Harut engendra... Herut. No era Rashi, era nuestro queridísimo Rabbi Yoshua que a lo largo de toda la vida, cada vez que estudiando una quemará o un Midrash, me encuentro citado a Rabbi Yoshua Siempre me emociono porque todo lo que gira alrededor de él siempre está lleno de magia especial, de esa que emociona y de belleza.